El Pedroso es un lugar muy bonito para montar caballo. Entonces hoy vamos a hacer la ruta que se llama el sendero Las Cañas. Entonces vamos a pasar por un río que se llama río El Parroso. Vamos a meter los caballos en el agua. De allí hay un paisaje muy bonito que podemos ver vacas, cochinos, podemos ver de todo. Y entonces lo pasaremos bien allí. Acabamos de entrar a la finca Barbosa que cruza el sendero por el medio de la finca. ...pero podemos pasar porque es un sendero de cordés ...y entonces es un sendero muy bonito, para hacerlo a caballo... ...y varias gente lo hace andando. El paisaje que tenemos aquí es de arbolea, ...una arbolea muy bonita que se llama Encina, arconoque ...y estamos aproximadamente a mediados del sendero... ...ahora vamos a seguir para adelante y vamos a llegar... ...al arroyo que comenté antes, que es el arroyo del Parroso". Antiguamente se pasaba por aquí con el ganado, suelto, andando, pasaba todo el mundo por aquí. La vía pecuaria hoy no se utiliza para llevar ganado, pero se utiliza para hacer rutas a caballo y a pie. También hay muchos ciclistas que vienen a disfrutar aquí del paseo. Pues ya de aquí lo que pega es un buen almuerzo de aquí de la gastronomía nuestra del Pedroso. Os esperamos que estéis invitados.